Yo me llamo María Victoria Ramos, eh, vivo en el barrio Santa Ana del Bañado Sur. Y, eh, yo tengo siete hijos. Fuimos la primera familia que hicimos la olla popular en el barrio. Empezamos una semana después de empezó la cuarentena. Mis hijas vinieron a decirme, mami, queremos ayudar. Entonces empezamos, le vamos a hacer guiso cocinamos, el primer día hicimos poroto, el segundo día sí, ya hicimos un guiso de arroz y para el tercer día apenas alcanzamos para un guisito de fideo. Le digo ya a mi hija, bueno, hasta acá paramos porque ya no tenemos más. Bueno, vino mi nena, la más grande, la mayor, mi hija, me dice, mami, vamos a cocinar. Y le digo, ¿y cómo? Yo no tengo carne, no tenemos nada. No, yo tengo 5.000, yo tengo 3.000, 4.000, así completamos. Gracias a Dios tuvimos mucha ayuda de mucha gente y sostuvimos la olla durante todo lo que es la, la cuarentena la llegada de hábitat fue una sorpresa muy grande para mí me dice mi hija vinieron una gente dice que son de hábitat y dejaron lo que son los carteles que tengo ahí atrás después con el correr del tiempo me llamaron ...y que me iban a traer insumos de limpieza... ...nosotros no teníamos un lavamanos... ...ni usábamos luego... ...cuando nos trajeron para nuestro lavamanos... ...nosotros sí... ...ya feliz... ...yo ahí con mi lavamanos... ...y todo mi producto de limpieza ya... ...usábamos siempre... ...y a la vez cuando se hace actividades así por la iglesia o, o alguna apoyada en el barrio... ...nosotros ofrecemos y prestamos que tenemos lavamanos... ...para que se pueda usar en la comunidad... ...aparte de lavamanos nosotros recibimos lo que sería el alcohol en gel... El alcohol líquido, lavandina, jabón, bolsas de basura, escobas, trapos de cocina, servilleta para secarse la mano. Para mí y para mi comunidad fue algo muy lindo, muy útil. Es muy importante en este tiempo de pandemia que sepamos protegernos y gracias a Habitat y a todas las personas que hicieron posible que pudiésemos hoy día tener el lavamanos y los insumos de limpieza. Yo empecé a cocinar durante eh, nueve meses desde que comenzó la pandemia porque hay muchos necesitados y como la pandemia era muy difícil, toda esa cuarentena, empecé a cocinar hasta hoy en día que ya son nueve meses que estoy cocinando. Ahora mismo estoy cocinando para 136 personas, incluyendo criaturas y personas de edad. Yo desde un comienzo yo cocinaba sola, acá sola, y después mi mamá veía que yo no podía con muchísima criatura y ella me dijo que ella me venía a ayudar. Y, a ella más le motiva porque las criaturas vienen y ya va a estar la comida, ya va a estar así están por nosotros. Y las personas que más vienen a llevar son criaturas porque hay mucha necesidad en el hogar. Por una parte fue una magnífica idea porque a las criaturas eso es lo que le motiva. Ellos vienen, se lavan la mano y ponen el alcohol el gel y el, ellos dicen, ¡ay qué gusto! Me trajeron jabón líquido, lavandina, alcohol en gel, jabón, alcohol rectificado, basureros, escobas, palitas. Al primer día, wow, qué lindo, ¿cómo se hace? Hay que pisar este. Ellos me preguntaban y yo, le, yo les mostraba cómo tenían que hacer la criatura. Ahora, vamos, ¿por qué porque se sacó ya el lavatorio para lavarnos las manos? Así luego la criatura dice y la verdad que es muy importante porque hay que cuidarnos. Por una parte, vos mismo te, en el lugar donde vos te estás te está desinfectando. Agradezco muchísimo a Ávita y a sus colaboradores por reabrirnos las puertas y venir a observar nuestro lugar.